¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Hacía tiempo que no os traía un vídeo como este, de este estilo Y es que mirad, hoy hemos cogido un crucero de dos horas y media o algo así Y hemos llegado a ¡Ah! Tallinn, Estonia Bueno, ¿os acordáis en abril o por ahí que cogimos un crucero de dos noches hasta Estocolmo? Pues eh, hemos cogido la misma empresa, no el mismo barco, ¿vale? Ahora es un barco un poco más pequeño para mm, venir un día a Tallinn a visitar esta ciudad. Yo nunca había estado en Estonia. mirad, Tenemos más o menos tres horas o cuatro para visitar esta ciudad, a ver si así... A ver si conseguimos visitar lo más importante en eh, tan poco tiempo. Y mm, después a la vuelta os enseñaré eh, bien el crucero. Me parece que han sido un poco menos de 40 euros por persona ida y vuelta y un buffet de comidas que tenemos ahora a la vuelta. Así que está muy bien de precio. Vamos con Viking Line y a ver qué podemos ver detallín. Bueno. bueno cada he una maratón Así que tenemos que esperar un poquito para pasar Venga, vamos, vamos. Mirad, esta ciudad es un poquito así como medieval Pero por ahí hay rascacielos por ahí al fondo Este vídeo en concreto Pues lo estoy grabando a media... Un principio, media, de agosto Y todos los temas que he visto... En YouTube y eso que he estado mirando a dónde vamos para visitar, pues eh, están grabados en invierno. Así que pues no va a ser el mismo paisaje, depende de la época que vengáis. ¿Vale? Así es. Oye, en esta época pues están todos los árboles verdes y todo. chicos ahora estamos en una de las plazas principales y os voy a decir que si venís en esta época que vengáis no vengáis abrigados que hace un calor que no vayáis Mira, yo he venido con pantalón largo y me estoy asando y esta es una de las plazas principales me parece que esta es la plaza del ayuntamiento o algo y me encanta esta ciudad porque tiene así como las casas de color pastel se parece que estás en una pastelería o algo pues este edificio es este no el, el edificio, edificio. gótico 3 este es el ayuntamiento gótico del siglo 13 ¿En, en, en la plaza, Entonces, central, del antiguo, Entonces, en la plaza de central del casco antiguo medieval en la plaza central del casco antiguo medieval donde hay conciertos y visitas <risa> Parece que estoy aquí arremitiendo todo. <risa> todo lo corta Bueno, estamos intentando pasear por aquí, pero es muy complicado con la maratón esta. Así que a ver qué podemos ver, porque vaya, con esto es casi imposible de moverse por la ciudad. Hemos venido a una cafetería a tomar algo antes de seguir visitando la ciudad y ahora visitamos las cosas como la iglesia y eso porque quizás no hemos visitado nada con esto de la maratón no hemos podido pasar así que pues... Bueno pues ahora estamos en la catedral de Alexanderi que justo ahora me empezaba a sonar una campana y bueno pues esta catedral se construyó entre 1900 entre 1894 y 1900 y bueno pues en esa época pues estonia todavía pertenecía a rusia y pues esta catedral es patrimonio de la humanidad y se ha pensado en destruir varias veces pero todavía sigue aquí yo creo que es muy bonita Ahora hemos venido a la muralla. Que esta muralla realmente medía dos kilómetros cuando se construyó y rodeaba toda la ciudad. Y se construyeron 35 eh, torres de vigilancia para la seguridad de allí. Bueno, estamos, estamos ya volviendo al barco y esta iglesia que tenemos aquí es la iglesia Nicolai y esta es parte de la muralla bueno, ya estamos yendo al barco y bueno, Tallinn me ha gustado es una ciudad bonita, pero no es de mi estilo o sea que no vendría yo aquí a pasar más de cuatro días luego, también es que hemos ido muy lentos y con toda la caminata, esa que había la maratón y todo pues tampoco se podía ir muy libremente luego, sí, solo teníamos tres horas pero ha dado tiempo a visitar algunas cosillas, ¿eh? Y luego también había algunas iglesias y eso reformándose Así que eso es otra cosa que tampoco hemos podido ver Así que bueno, hay que volver a ver las cosas que se estaban reformando y todo Pero bueno, por ahora esto es lo que hemos visto y ahora nos vamos al barco Que os lo quiero enseñar, que está muy chulo Bueno, ya estamos en el barco Qué chulo es es un poquito más pequeño que el otro. Este es el, Uy, ¿cómo te como tengo el brazo, Viking Light Gabriela. ¿Vale? Se llama el barrio. Y ahora vamos al buffet.